Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Esto se lo voy a sí, es de ¡Oh! Hola. El día de hoy no estamos en el lugar, en el lugar, en el lugar habitual que es mi habitación y todos los foquitos detrás de mí, sino que el día de hoy estamos en un parque muy bonito próximo a que ya se termine, bueno, a que ya cierren, pues. Y pues nada, rápido les digo que esta dinámica la vi en Instagram, eh, aquí voy a dejar el usuario porque la neta no me acuerdo muy bien, pero se me hizo muy bonito la dinámica porque esta chica le mostraba a su novio como portadas de libros y él tenía que adivinar el nombre, entonces estaba muy divertido y como aquí el hombre es muy ocurrente, dije ¿por qué no? y pues bueno, a ver, preséntate. Hola contado mucho gusto, <risa> ¿cómo estás? Mi nombre es Salomón, eh, alias El Amor de Tu Vida. <risa> Eh, bueno, soy yo el novio si no Para los amigos del internet, amigos míos, eh, él es el contador Así que el día de hoy nos van a estar eh, aquí acompañando en este bello canal Y le voy a pasar algunos... <risa> ¿Se hace así? Sí, es que, a ver, <risa> me tengo que acomodar Es el contador Pues bueno, le vamos a pasar aquí algunos títulos de libros Y yo creo que por aquí, por aquí, o bueno, en alguna parte de la cámara Les voy a poner yo el nombre y el nombre que les va a poner. Así que vamos, vamos a ello. El primer libro que quiero que veas uh -huh. es este de aquí. ¿Qué es eso? Es un durazno sacrando. <risa> <risa> ¿Tú qué crees que sería el nombre de ese libro? Eh, Puedo dar mi, mi, ¿Sí? mi análisis. Sí, sí, sí. Ah, es que me explicar mucho, amigo. Lo no, tú, tú, date, date, date. A ver. A ver, a ver, a ver. También es raro porque <risa> es un durazno con sangre. Eh, bueno, como tiene dos colmillos, asumo que es de, un, es de un vampiro. Así que, a ver, un título. El durazno vampiresco. ¿Esa es tu última opción? Eh, pues sí, la verdad no tengo mucha imaginación, así okay. que... Mm. Y aquí les vamos a dejar cuál es el título real. Guía de del club de lectura para matar vampiros. Ay, o sea, estaba cerca. <risa> Algo de vampiros. <risa> Pero era un club de lectura. ¿Y qué tiene que ver el durazno? La verdad no sé, pero está en Gandhi. Y podemos comprarlo y lo podemos averiguar. ¿Ya lo, ya lo has leído? No. Alguien que me pueda confirmar si tiene que ver... ¿Qué tiene con, que ver el durazno? ¿Qué tiene que ver el durazno? No, no, no entiendo. ¿Qué tiene que ver el durazno? Pero bueno, ok. Ok, vamos con la siguiente. Híjoles. La India no, María. Sí. <risa> y... Amor, es que, ¿qué onda ahí? Mira, tiene una ciudad como que está viendo el horizonte. Una ciudad cosmopolita. O, una trencita. Una chava ¿verdad? observando la ciudad de trencita. Me imagino que estaba haciendo ejercicio. Ajá. Y haciendo cómo crees. En la ciudad. Sí, ¿seguro? No. Ya. No, a ver, a ver. A ver. Me voy a poner serio esta vez. Ajá. Voy a poner un nombre. Mmm. Mm, un estrés de misterio, amor búsqueda personal. Mm. Oh my god, ¿qué puede ser? Un libro de autoayuda. <risa> de Paulo Coelho. 100 consejos millonarios. De Paulo Coelho. consejos millonarios para una mente millonaria. No, no. Si sí, lo que se te venga a la mente, de que bueno, yo siento que este sería un buen título para este libro. La búsqueda en la ciudad, tal vez. ¿Búsqueda en la ciudad? No sé, es lo que se me viene a la mano. Búsqueda, ok. Búsqueda en la ciudad de ese libro. Que no soñaste que te en la ciudad. <risa> Tiene que ver mucho porque este libro ya lo leí Ajá. y trata de una familia eh, mexicana que se va a los Estados Unidos. Por eso está viendo el horizonte, que es como el otro lado. No, pues porque es del otro lado. Porque <risa> sí, desde este lado está como en Estados Unidos y del otro lado es México. Ay, pues México no tiene muchas ciudades. ¿eh? Pero bueno, es, <risa> muchas ciudad, edificios Ciudad bueno, Juárez, sí. Muchos edificios. Ciudad Juárez, sí. Bueno, está bien, está bien. Bueno, bueno, está bien. Entonces, la siguiente... Híjoles. A ver. Acorde a mi análisis, la Shava está viendo la computadora... Y el chavo la está fisgoneando. <risa> y luego la chava está pensando que son dos hombres. Son dos hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Y luego qué dice? No, no, no no, no sé qué dice. <risa> Rayos, no. Rayos, eso es, está difícil. No, está difícil. Para mí se me hace difícil. A Pero ver. ¿Qué te imaginas? O sea, está, tiene una computadora, está el chavo y ella está soñando o imaginando. Eh, es está imaginando. Ah, ya me hice una pista, está escribiendo. Pero ¿por qué el chavo está viendo? Fisgoneando. ¿Por qué le está fisgoneando a hurtadillas? A hurtadillas. ¿Pero ¿Cuál crees que sea el título de este libro? El romance secreto. No, no, bueno, nada, no, no, es está muy... Está, bueno, por lo visto el título está corto. O oh, cibersecreto. Amor. La novela. Ah, sí, la novela. Ajá. La novela. Sí. <risa> ¿Seguro la novela? Gear <risa> Bueno, estaba cerca, ¿no? <risa> casi, casi estaba cerca El siguiente libro que quiero que veas Oh, oh my God, es, está súper difícil <risa> No, tiene nada, no tiene nada, está oscuro Oscuro secreto, no, no sé oscuro ah ¿cómo? bueno por tu impresión voy a quedarme con ese título obscuro secreto sí. ah bueno está bien sí, además, oscuro. <risa> muy mal no latinaste la vida invisible de Adil Ajá. bueno cerca la vida invisible la verdad no sé no. por qué esté así como obscuras el libro y tenga eso porque aún no lo he leído pero por las reseñas han dicho que está muy, muy bueno. Tendrá que ver el color oscuro en la historia. Yo creo que sí. Veamos. Muy dark slides. A ver, eh, otro de los libros que me gustaría que vieras es... Uf, este. Jane Austen. Uf. Ay, Dios. La de mío. las cuerdas. <risa> <risa> niña. Es una niña, ¿no? Sí. Uf. Por la época, Ay, me imagino que esto es un clásico, ¿no? ¿Sí? No es, no es Mujercitas. <risa> <risa> Pero, no. Bueno, Mujercita. Pero Mujercitas, a ver. Mujercita, Mujercita. Mujercita. A ver, ¿y el libro se llama? Emma. Ay, hasta tú me lo habías pasado, Chale. Quedé, quedé, amigos, quedaste, quedé, quedaste. De payaso, pero que sale el Joker, para que sea elegante. El, el Bueno. El, el, el, el a ver, y otro de los libros la, que quiero es sociedad. este. ¿Ella qué? Ella aquí? ¿Ella Es la escritora o es la. Puede ser, puede Así que como, sí. ¿qué, hola, chavos? ¿Puede ¿Cómo están? No? ¿Es aquí en un parque? Es uno de los próximos libros que quiero leer porque está muy interesante la historia. Híjole. Y hablé de eso en uno de mis videos. Mm, a ver. Pero qué título le pondrías tú a este libro? La la invencible. La invencible. Sí. Sí. sí. Wow. Un mm, buen título para eso. Sí sí sí. La invencible, El Invencible Verano de Liliana. Oh, ¿cómo yo sabía que se llamaba Liliana? <risa> Hay tantas Lilianas en este mundo. Pero ese libro es muy interesante. Porque sí. justo esta persona fue. O sea, se, la secuestraron y luego la mataron. ¿La mataron? Sí. Y el libro lo cuenta a su hermana. De cómo es que pasaron esos días buscándola, de que nadie le hacía caso. Ay, gracias. De que es... nadie le hacía caso a la familia para poder encontrar a la hermana. ¿Es en serio? Uh -huh. oh. Se le bajó la Entonces, sangre. La, la foto como tal es de la, de sí, la persona de la, ajá ¿Y tú quién es ella? Yo, pues, ¿quién es ella? Yo <risa> es creo, creo, creo que estudiaba arquitectura. ¿Y por qué la secuestra? Una, no sé. Es lo que vamos a averiguar cuando leamos ese libro. <risa> ok. Y bueno, ya para terminar. Yo me imaginé que era como, no sé, a lo mejor unas... O sea, que el libro trataba sobre la hazaña de esa persona, pero pues bueno. Pues podría ser también, podría sí, ser. O sea, pero ¿O como lo... parte de su vida de lo que vivió. Ajá, fue, yo lo relacioné con algo positivo, pero nunca se imaginó. No, no, no me imaginé que igual volví a quedar. <risa> bueno, ese es un, un libro muy muy sencillo. A ver si latinas. Bueno, que no las marcas. Luego el tutu nos vaya. El tutu. <risa> A ver este libro. Ah, caray. Otra cara esas ese. Otra, mira. Parece que este tiene estilo infantil. Ajá. Este es un niño. Ajá. Oh. Y es coreano por el autor, ¿verdad? Sí. <risa> el coreano, el coreano. <risa> Hola, amigos. No, eh a ver, por la mirada del niño... Ah, ya estoy empezando a analizar miradas. <risa> Se ve como que triste. Entonces Ajá. me imagino que debe ser como una historia nostálgica o triste. Ah, ¿qué nombre le pondría? El niño lloró. El niño lloró. <risa> El chilletas. <risa> El chilletas. No, no, no, no, no, no, no. No, <risa> no a ver. Eh, infancia o... Oh. Dura Niñez. Dura niñez. Uy, oh, sí, buen caso. título, eh. Fíjate que sí, buen título para ese libro. Que, ¿Cómo me dijiste? Mala niñez. Dura, dura niñez. Dura, dura niñez, almendra. <risa> Pero espera, espera, espera. Uh, eso que la blah, historia blah, blah. sí tiene que ver con que tuvo una niñez muy dura, el niño. Él sufre de una condición de que no siente nada. O sea, si tú le haces daño sentimentalmente de que yo no te quiero, no siente tristeza. Si tú le pegas, no lo siente tampoco. Entonces, como es algo muy... es una condición muy extraña. Entonces, sus papás lo acostumbraron a vivir de que si te pegan o si te dicen esto, debes de sentir dolor. Okay. Y tienes que fingir que sí. Entonces, sus papás se mueren uh -huh. y él ya no sabe ni qué hacer. Entonces, ahí es cuando comienza ya como en plan bien bien la historia. Ok, bueno, de hecho, ahora que lo dices la almendra, o sea por ¿Tiene que la, que ver? Ajá, por la, la naturaleza como tal, material de la almendra, Ajá. sí. Siento que sí se relaciona mucho. Sí, va Eso sí. Sí, o sea, sí tiene sentido. O sea, en primera no. Dije, no, no. la, la almendra. Pero la niñecita. Sí, sí. O sea, no estabas tan alejado eh, de... Varias capas. Ok. Mira, aquí, se ve interesante. ¿Ya lo, ya lo has leído? <risa> no, lo quiero leer también. Es uno de mis libros que quiero leer. Breve paréntesis, amigos. Estamos a punto de hacer una colección. Vamos a juntar una colección. Acá mi bella novia. <risa> El amor de mi vida y yo. Así que, eh, para que luego. Próximamente vamos a hablar de sus libros. Eh, les voy a dejar aquí la imagen, porque posiblemente es nueva, ¿no? Es nueva, es, es una colección que está lanzando la editorial Salvat. Ah, es ¿verdad? otra editorial. Sí, sí yo pensé es que RBH. No, es Salvat. Mm -hmm. este, bueno, por si no lo saben, amigos, la el nuevo libro cuesta 50 pesos. No, no estamos siendo publicidad porque no se han pagado, porque <risa> cree que ni nos topan. <risa> Pero bueno, algún día nos va a pasar claro, pronto, Ay, imagínate que nos regalen, uh, <risa> bueno, que te regalen a ti porque tú eres la autora del canal Pero te los voy a prestar, ah, gracias <risa> <risa> Bueno, pero sí, el, el, la edición, ¿cómo se llama? La medición de los... Mm, no El Sabueso el sabueso, ¿El sabueso de ba Baskerville? Ajá, el sabueso. Aquí les vamos a Basker dejar la Speed. imagen, de todas maneras. Y es una co es una colección, se escucha muy lejos. Es una colección muy bonita. Eh, aún no sabemos más o menos de cuántos tomos va a salir. Ah, <risa> 60. Sesenta, 60, tomos, 60 tomos. Y todos son de misterio. Ajá, y de hecho ya estuve investigando. Y el. Creo que el precio máximo, o sea, ya a partir del tercero, cuarto, va a, va a ser de 150. Lo que considero que es un precio muy excesivo. Perfecto, perfecto para ustedes que están buscando misterio, amigos. No, la verdad sí está muy bueno y vamos a comenzar con esa eh, colección. Y futuramente les vamos a hablar de los primeros tres libros. Claro. ¿Sí? Podemos sí. hablarle de los tres primeros. Y tú ya comprometiéndote hoy, sí. Vamos a hacer aquí una fusión de lecturas, fusión. <risa> <risa> <risa> vamos a hacer una fusión, sí, de colección. Así de que, colección. Eh, y pues bueno amigos, espero que les haya gustado mucho Este video eh, Eso está siendo muy rápido porque ya nos van a cerrar Entonces espero que les haya gustado mucho Y si es así, eh, estaría súper súper cool Que quizá ustedes pudieran hacer esta dinámica Con algún amigo, con su novio O con alguien que no sepa mucho de, No que no sepan mucho de libros, ¿verdad? Pero que no tenga conocimientos de algunos de los libros Como por ejemplo estos que te mostré ¿Y cómo te sentiste en este video? Me sentí muy bien, querida Daniela Estimada ah <risa> Bueno, gracias contador. No, no me digas contador, bueno. Yeah. Es contador. Like, amigos, si quieren que este muchachón suba um, cosas del SAT, cosas que nosotros no sabemos, estamos, somos unos simples mortales, él sabe muchas cosas, es una persona muy inteligente. Eh, bueno, muchas gracias por el elogio. <risa> muchas gracias, bueno, este, ya no sé qué decir. Ah, bueno, bueno. entonces... Eh, suscríbanse por favor al canal de Dani Conache Por favor denle like al video Vean todos los videos anteriores Y por favor, por favor, por favor Compartan con sus amigos para que este canal pueda crecer Porque tenemos aquí a nuestra preciosa anfitriona Queridísima, ingeniosa, creativa Dani Conache Así que espérense porque va a haber nuevos videos En por, este canal a la misma hora A la misma hora, en la misma programación En el 5 por el 5 así que adiós, ¡Adiós! adiós.